Ah, ¿Qué tal? Excelente. Ayúdenme a analizar una frase. La felicidad es la búsqueda continua del placer. Yo les prometo que durante esta noche a cada uno de ustedes les daré mucho placer. Si no me da tiempo... ¿Qué tal? Mi nombre es Jano. Jano con J. Siempre le ponen la H. Por favor, no le pongan la H. No me digan ah no. <rOTRALIZ realized> me cago entrar un cuarto vacío, que alguien me grite, ¡ah no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Pues bueno, aquí estamos. Quiero aprovechar el foro también para agradecer a todos mis compañeros. Fue una experiencia muy bonita, a los profesores. Este, en realidad, pues, bueno, nos, nos tuvimos una gran hermandad. Claro, en. Tres meses ya nos mandamos a la verga en el salgo del chat, pero por ahora... Vamos. Vamos, vamos cálmate. Pues eh, yo, como pueden ver, eh, soy un hombre sincero con esto. Mi situación actual es que soy divorciado y soltero. Y soy soltero, pero por convicción. Porque estoy totalmente convencido que si no me alcanza para invitarles unos tacos, voy a seguir soltero. <risa> y bueno, como la situación es tan difícil, pues eh, les tengo que confesar que estoy aquí para dármeles a ustedes. Esta noche me les voy a dar, desnudo y sincero, como yo soy, a cada uno. Eh, pensó, yo sí me lo daba. <risa> Estas voces en mi cabeza, me está rojo, ¿no? me está aburriendo, no. <risa> ¿Me <dijo> lo dije, lo pensé. Pero bueno, eh, en realidad, eh, gracias por estar aquí. No saben lo que me estoy hablando en psicólogo. Pendejos. Oh. Uy, ya valiste, güey. No, no mames. Pues, ayúdenme con eso. Ya valiste, güey. Ya, ya valiste, güey. Ya valiste, güey. Eh, te veo la salida. Ya, ya valiste, güey. Se rompió el condón. Ya, ya valiste, güey. Dejo que se componte los intereses, los pago el siguiente mes. Ya, ya valiste, güey. No me ha bajado. Ya, ya valiste, güey. Mi esposa me decía, mi amor, tenemos que hablar. Ya, ya valiste, güey. ¿Vale? Qué frase tan poderosa se acompaña a los hombres, ¿verdad? ¿Qué pasó, mi amor? Estás muy gordo. Todas muchas chelas. Tienes que dejar de fumar por tu salud. Y Pues sí, soy consciente, totalmente consciente de que debo dejar de hablar con mi mujer. ¿Qué sería? Ah. No tengas miedo. Bueno, en realidad fue un matrimonio algo difícil. Al principio fue muy bonito. El primer año ella hablaba. Yo escuchaba el segundo año, yo hablaba y ella escuchaba. Eh, los siguientes 13 años, los dos hablábamos, escuchaban todos los vecinos. Y en realidad, yo no me considero gordo. Es nada más estoy mal envuelto. Eh, bueno, acerca de mi profesión. Eh, igual no me han visto en televisión porque nunca he salido. Pero en el ámbito de las pinturas... Es un ámbito muy selecto y muy cerrado, eh, artístico. Definitivamente soy agente de ventas. Ah, wow. Wow. ¿Qué hace un agente? Secreto. <risa> bueno, definitivamente el ser perra es congénito. Sí, sí, no hay ninguna explicación. No se hace bien, es congénito. Puede ser, entonces. La abuela, la bisabuela, la madre. Bueno, en tu caso es tu mamá. <risa> <risa>